Está previsto que se lleve a cabo a finales del mes en curso el juicio de fondo contra cuatro implicados en robo realizado dentro del establecimiento de seguridad Dominican Watchman en esa ciudad. A la salida del aplazamiento, el propietario de la agencia y su abogado se mostraron seguros del proceso judicial. existe prueba eh, que lo vincula de manera directa y con probabilidad va a ser condenado por ese caso, por asociación de malhechores, ¿verdad?, Tentativa de homicidio, lo que es robo a mano armada, que es atraco. Entonces hay todos los elementos de prueba ahí en el proceso. yo aplazaron una audiencia para el próximo día 24, junio 24, porque faltó notificarlo las cuatro personas que están acusadas. Recordamos que el hecho donde una persona resultó herida ocurrió en septiembre del pasado año. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.